todos. Gracias, gracias por acompañarnos, qué bueno que están ahí. Formación docente, es el tópico que voy a tratar con ustedes este día, espero les agrade y que podamos juntos analizarlo y que ustedes entiendan por dónde va el carrete del día de hoy. Las calidades de los bachilleres de hoy y los profesionales de mañana están muy determinadas por quienes fueron parte de su formación inicial y el entorno donde realizaron sus estudios, puede observarse en las generaciones que se formaron bajo el influjo de buenos maestros. Naturalmente, las condiciones de las familias y con ellas el acceso a una educación de calidad juegan un papel y no siempre todos tienen las oportunidades ...que devienen en privilegio. Por eso, la importancia de que el Estado sea garante de la educación de calidad... ...que es el primer peldaño para reducir las desigualdades. La buena formación empieza por la calidad y la vocación de los docentes. Igual, el Estado debe asumir los retos que conlleva su formación... Los institutos de formación docente juegan su papel, pero la realidad sugiere que el mayor flujo de los diplomados en ciencias de la educación proviene de las universidades. ¿Cómo hacer que las universidades contribuyan al buen propósito? Vista la realidad de los rezagos de la educación dominicana, que se reeditan permanentemente. De alguna forma hay que tratar de dar un salto para imprimir mayor calidad a la educación básica e intermedia tan floja en nuestro país. Ahora se está en un buen momento para avanzar. La profesión de maestro ha cobrado otra dimensión. Tiene atractivos que no se conocieron en el pasado. Salarios mínimamente decorosos, sistema de seguridad social como salud y planes de retiro más servicios de créditos a través de una poderosa cooperativa. Además de la vocación, esos estímulos empujan a muchos a optar por ese oficio. Es el mejor momento para aplicar la normativa. 09-15, que establece algunos criterios de admisión a las universidades para quienes optan por la carrera magisterial. La prueba para el ingreso a la carrera es sumamente necesaria. La queja de las universidades que vieron incrementar su matrícula en los departamentos de educación, y que se reduce, porque no todos califican para la carrera, bien puede ser abordada por el Estado mediante subsidios que compensen la pérdida de alguna proporción de ingreso. Pero no deben continuar graduando gente que luego no podrán superar las pruebas de un serio concurso para ocupar una plaza de maestro. Lo otro sería reproducir la mediocridad por siempre. En la misma dimensión que hoy se están preparando nuevas figuras para ser maestros mañana, también se debe sedacear y buscar posturas políticas afuera, donde hay maestros calificados que pueden ser llamados de nuevo al ejercicio para que sea decente la educación dominicana y se crezca porque si algo le hace daño al país es la mala educación de la mayoría de los hijos de Quisqueya donde quiera que nos encontremos gracias gracias por acompañarnos será pues hasta nuestro próximo comentario amigos aquí en TV en CTV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 Recuérdense nuestra página oficial TV en TVMCTV.com. Desde ahí.